Swapines. O swapines. Swapines hace referencia al parámetro del núcleo, Kernel, responsable de cuánta cantidad de datos puede mover el sistema de la RAM al área de intercambio, Swap, y también con qué frecuencia lo hace. El valor predeterminado para swapines es 60, pero es posible ajustarlo de forma manual, empleando valores entre 0 y 100. Los valores pequeños hacen que se produzca poco intercambio entre la RAM y el medio de almacenamiento, mientras que los valores altos pueden provocar un intercambio muy agresivo. Un valor de cero permite apagar totalmente el intercambio. Para consultar el valor de swapines podemos introducir en la consola o terminal la siguiente información. Si queremos cambiarlo, haremos lo siguiente. En este caso lo estamos bajando de 60 a 59. Podemos volver a consultar este valor con para verificar que el valor haya quedado establecido. Nótese que este procedimiento es válido únicamente durante la sesión mantenida por el usuario y no queda establecido en el sistema de manera permanente.